Este edificio va a estar con tres pisos de hotelería para nuestras elecciones, va a estar con un centro de capacitación y de alto rendimiento con toda la medicina aquí mismo, va a contar con amenities, va a contar con salas de recuperación húmeda, seca, un auditorio para 360 personas y por sobre todas las cosas, como lo decía, es la casa de todas nuestras elecciones no es solo la inauguración de este proyecto, sino que es la inauguración de este complejo habitacional deportivo de Ceisa, que a partir de hoy va a llevar un nuevo nombre. La verdad que, que es algo muy muy emocionante para mí hace casi 20 años que vengo a este predio he tenido un momento eh, muy malo con la selección, he pasado un momento duro era entrar acá y y olvidarme de todo eh, era llegar y era llegar y, y sentir felicidad por estar en este en este lugar y, y lo sigo sintiendo por eso por eso Hoy me siento muy feliz de que, de que después de tanto tiempo esto vaya a llevar mi nombre. Soy de las personas que piensa que, que los homenajes, los reconocimientos se tienen que hacer en, en vida y creo que este es un reconocimiento muy, muy especial por, por lo que significa este predio, por todas las cantidades de, de jugadores, jugadoras que, que pasan, diferentes deporte y que, que nada, pasar por acá y saber que eh, se va a llamar Leonel Andrés Messi, ¿no? Sí, sí, sí. Leonel Andrés Messi es algo, es algo muy lindo.